Hey qué tal chicos soy Luzero freak y como ya lo saben al principio de cada temporada de anime estaré haciendo la lista de los animes que posiblemente estará viendo durante este invierno 2018 que es el, la primera temporada que tenemos para eh, el siguiente año o quizás este año no sé cuándo esté subiendo este video Actualmente estoy en vacaciones de, de mi canal de youtube así que posiblemente estarán viendo este video a principios de enero así que bueno sin más que vamos directo a la lista de animes pendientes para esta temporada para esto estaré utilizando la página Lightchart, que es la que nos da el, el... Básicamente el calendario de próximos estrenos de anime y otras series que pueden estar encontrando aquí. Y bueno, la ventaja de eso es que como ya mencioné, tiene una sección de anime que puede darte toda la lista completa de todo lo que está a punto, a punto de estrenarse junto con las fechas para, para hacerlo. Como normalmente lo hago chicos, recuerden no estaré mencionando eh, series que actualmente siguen en emisión. O simplemente les estaré mencionando si vale, realmente vale la pena La primera de la lista es Magus Bright De hecho es uno de mis favoritos de este del 2017 Continuará durante el 2018 ya que por lo visto tendrá 24 episodios Por lo cual estoy muy muy alegre puesto que es una de mis series favoritas. El siguiente es uh, Black Clover El cual yo dejé por completo de ver debido a su tan tan molesto personaje principal es Tiene 51 episodios programados y bueno, empezó en el 2017, contenorado en el 2018, posiblemente durante todo el 2018. Así que yo lo dejé de ver al tercer episodio. No pude soportar la voz del personaje principal. ¿S ¿S de verdad me hartó de tanto que gritaba. Y lo entiendo de personajes como, no sé, Naruto o algo por el estilo, el cual tienen... Uh, no lo sé, tienen una forma de hacerlo que no te cansa después de tanto tiempo. Pero cada cuatro segundos en escena de este tipo estaban gritando. Lo cual me desesperó demasiado, simplemente no pude seguir adelante con la serie. Este año tenemos un montón de segundas temporadas, así que la primera de ellas es Overload. No necesita una sinopsis, todos conocemos Overload. A mí me encantó Overload, la primera temporada... Y me parece una serie súper original, uh, puesto que está dado desde el enfoque del, de lo que vendría siendo el villano. Le agregan da, mucho, le agregan mucha comedia, le agregan mucho... No sé, le dan mucha vida a la serie y yo definitivamente estaré viendo la segunda temporada. No hay mucho que decir de esto, es Overlord. Si lo conoces, uh, sabes de lo que estoy hablando. Si no, deberías de ver la primera temporada y de inmediato vas a quedar enganchado para ver la segunda. De nuevo una segunda temporada de lo que vendría siendo uh, Seven Deadly Sins. Ah, igualmente no hay mucho que decir. Es una increíble serie Shonen. Eh, de mis favoritas el año... Creo que empezó en el año pasado y terminó en este año. La, la primera temporada si no mal recuerdo. Hecho por A A1 eh, Studios. Es uno de los mejores estudios en animación. Y me alegra mucho que continúen siendo así. Ya que se adaptaron muy bien al tipo de animación que hay en el manga. Lo cual aprecio muchísimo que consideraran que la animación... Permaneciera prácticamente igual, el estilo de dibujo permaneciera igual que está en el manga Lo cual me gustó muchísimo Si sabes de la primera temporada, seguramente seguirás viendo la segunda Es una muy serie, una muy buena serie shonen Y definitivamente personajes muy carismáticos, los cuales a mí me encantan Esto definitivamente va a ser un sí, sí lo voy a ver Como cada año tenemos nuevas adaptaciones de visual novel o light novels En este caso tenemos eh, Dark March cara ...no sé qué tanto más. Es un nombre demasiado... ...demasiado largo para mí para pronunciar en japonés. Y sobre todo que... ...de volada te das cuenta, inmediatamente te das cuenta... ...que esta es un, una adaptación de Light Novel. Los Light Novel en Japón tienen este, estos nombres exageradamente largos... ...ya que la gente es demasiado floja para leer la contraportada... ...donde normalmente se pone el, el contenido de la historia. Un, un pequeño resumen de lo que le puede ejerce, eh, puedes obtener teniendo esa historia. Así que lo que hicieron es alargar los nombres de las, bizarre, de las, bizarre, de las light novels para poder causar un, un interés en, en, en el producto. En este caso vamos a leer un poco de la, de la, de la sinopsis. Vamos a leer un poco de la, de la sinopsis para ver qué podemos tener aquí. El programador de 20 años Suzuki uh, Ichiro... Se ve transportado a un RPG de fantasía. Wow, eso es totalmente original. Nunca lo hayamos visto en, en estas temporadas de anime, en serio. Nada como eh, Sao, cuando suba, uh, in the Work with a Cell Phone. Todas esas series completamente originales. Vaya, de verdad, no, no puede haber una temporada de anime sin un anime así de ahora en adelante. Al principio creo que está soñando, pero su experiencia, sus experiencias para hacer muy reales. Debido a una, a una poderosa habilidad que posee con un uso limitado, eh, termina borrando un ejército de hombres lagarto y se convierte en un aventurero de gran nivel. Ah. No, no, definitivamente no la estaré viendo. Esto es, sin duda, uh, un, una de esas series nacidas por solo of y hechas para vender. Puedes ver en la imagen, tiene todo un harem, el cual... Obviamente en ese tipo de juego de, de animes siempre lo tienen. Uh, el personaje, inclusive, se parece a, a Kirito. Y está hecho con un molde. Simplemente para tener ese. Ese tipo de, de público. Ya lo vimos, creo que la temporada pasada tuvimos. Uh, perdido en el otro mundo en otro mundo. Con un celular. Con un smartphone. Y es exactamente lo mismo Inclusive creo que el personaje es exactamente igual Tiene una habilidad, una habilidad súper OP que, Con el cual puede ganar y vencer todo, todo tipo de, de, de, de problemas sin ninguna complicación Y hasta ahora sigue siendo totalmente aburrido para mí Así que no, este es un no para mí Por otra parte, uno de los animes que sí veré esta temporada es Violeta Evergarden es, Si no has visto el tráiler de este, de este anime Es... Es como... Es una droga para tus ojos. Es cocaína para tus ojos, en pocas palabras. Eh, la animación está fuera de este mundo. Y es definitivamente lo que captó mi atención. Ya que yo soy una persona muy visual. Y me gusta que las cosas que estoy viendo... Que los animes que estoy viendo tengan una buena... O por lo menos una, una animación original. Y definitivamente... Yo eh, eh, Definitivamente... Eh, Violeta Garden es una de mis favoritas hasta ahora, desde que salió el tráiler hace ya un buen tiempo Pero realmente no habíamos tenido nada de la historia, así que vamos a leer un poco de la sinopsis Un pequeño disclaimer chicos, eso, esta página es solamente en inglés Así que estoy utilizando el traductor solamente para que las personas que no sepan inglés tengan oportunidad de saber de lo que estoy hablando Así que si notan algunas traducciones algo raras es, es debido a eso Ok, la sinopsis dice Hace mucho tiempo que nació la muñeca Auto Memories. El profesor Orland, una figura influyente en la industria de la impresión, inventó un, un nuevo tipo de máquina de, de impresión para su esposa, Molly, para que pudiera escribir novelas eh, después de haber perdido la, la vista. La máquina tiene la apariencia de una pequeña mu muñeca adorable, lo que supongo es Violeta. Uh, poniendo su corazón y esperanzas en ello, el profesor lo llamó Auto Memories Doll. Eventualmente, Auto Memories Doll se extendió. Apoyando, apoyando la vida de muchos Ahora el, el, el término se aplica a las mujeres Cuyo trabajo se, se, eh, es poner pensamientos en palabras Ya sea para aquellos que no pueden escribir o, o en nombre de otros Esta historia es sobre una niña pequeña Violet Evergarden Y como ella conecta los corazones de las personas con, con, Como una muñeca auto que, que vive en el punto de la inflexión de una generación por sí solo la historia suena bastante interesante, no suena algo que haya visto antes, así que definitivamente yo le voy a dar un sí. Y de nuevo, si no han visto ese tráiler, los links los voy a dejar aquí en la descripción para que puedan verlo. Es literalmente una de las mejores animaciones que he visto en años en el anime. Si has visto mi canal, sabes que he mencionado varias veces la, se la serie Fate, que es de hecho una de mis favoritas tanto en, vi en novelas visuales como en anime. Y definitivamente he estado viendo cada una de las que son adaptadas a anime. En este caso, eh, Fate Apocrypha fue la última que tuvimos. Y próximamente tenemos nuevas adaptaciones, inclusive en el cine, a punto de estrenar. La cual estoy muy, muy ansioso de ver. Y en el 2018 tenemos una nueva adaptación de Fate Extra. Esta está basado más en el juego. Eh, creo que empezó como un juego de teléfono, un juego móvil. Y ahora está siendo adoptado a nuevos juegos. Eh, definitivamente voy a darle un, un ojo. Eh, la, la serie Fate nunca cambia en respecto a su historia. Siempre se trata de la guerra por el santo Grial. Así que siempre cambia la, al personaje principal. En, durante un momento tuvimos a Saber. Durante un momento tuvimos a Rin. Ahora tuvimos a... En el 2017 tuvimos a Juana de Arco. Y ahora tenemos a la nueva... A la nueva lo que creo que va a ser nueva, el nuevo tipo Saber. Y por supuesto que yo le voy a dar una oportunidad El Estudios eh, Shaft No es muy muy conocido Como lo fue, eh, no sé a A1 Picture Que generó uno de los, de los De las adaptaciones Al igual que Madhouse también tuvo una de, las una de las Adaptaciones que fue una de las mejores Adaptaciones visualmente Pero igualmente le voy a dar una oportunidad Definitivamente simplemente por el hecho De que soy un gran gran fanático de las De la serie Fate otra serie que llamó mucho mi atención es Pitless uh, No he escuchado nada de ella Es adaptada directamente desde una novela Y está, está generado por el estudio Diomed Diomedia Aún no hay cantidad de episodios eh, confirmados Pero vamos a leer un poco de la sinopsis Yo creo en, eso, en esa sonrisa Incluso si no tienes un alma En el 2105 en Japón El humanoide... Androide, de nuevo, esta es traducción directa de Google eh, de Google El humanoide androide se convirtió en una parte de la vida de la persona Y manejaba las cosas que los humanos, eh, los humanos podían y no podían hacer Arato, a diferencia de sus amigos Kenku y Ryu, que los odian Sintió simpatía por ella, que se supone que son solo objetos ¿Sabrá el arrinconado Arato la misteriosa hija de Alasia? Bueno, la sinopsis nos cuenta un poco acerca de la historia. Uh, bueno, de hecho, ese es el propósito de la sinopsis, Ok. Eh... En sí me suena un poco a Chovitz, la historia de una persona que se cae enamorada de un androide que posiblemente tenga emociones. Posible o no, posiblemente no. Y por los géneros que estamos viendo, acción, drama, romance y ciencia ficción, creo que es un poco acerca de eso, pero estamos metiendo también ahora elementos de combate en este caso. Suena interesante, le voy a dar la, la prueba de los tres episodios simplemente porque me recuerda a Chobits, que es uno de mis animes favoritos de toda la vida. Así que este será un sí para mí. A inicios del año también contamos con una nueva serie Yuri, en este caso a Citrus. Es una serie que de hecho me pareció interesante, en especial por su sutil su estilo de animación. De verdad me, me llamó mucho la atención y Citrus, si no mal recuerdo, está basado en un manga que, bueno, me lo dice ahí, el estudio es Passion. Y según recuerdo la historia, no he leído el manga, pero según recuerdo la historia, esta chica que que se muda a una nueva casa debido a que sus padres se, se acaban de volver a casar con una nueva, una nueva pareja. Y conoce a su hermanastra, la cual es una chica totalmente opuesta a ella, la cual es súper extrovertida a diferencia de ella, que es bastante... Bastante introvertida. Uh, y desarrollan esta relación entre amor y odio. Pero en... Es, eh, no lo sé. Las dos se empujan a, a llevar esta relación aún más allá. Y, y terminan en una relación... Uh, bastante complicada. Pero con muchos toques de yuri. Y, y es... Es muy... Fácil de caer por ese tipo de anime. Puesto que... La animación y el contexto de ellos te... Te incitan a seguir adelante con la historia. De nuevo no conozco muy bien el manga. Y no conozco muy bien los detalles. Pero me habían dicho que este es un muy buen manga. Que le hubiera dado una oportunidad. Si eres te gusta el Yuri. O simplemente te gusta una, una historia de amor. Independientemente de si eres hombre, mujer. Niño, niña o lo que sea. O tu preferencia la cual, la cual tengas. Pero me pareció una muy buena historia. Me pareció un buen concepto. Así que le voy a dar una oportunidad de tres episodios. Creo que este es un sí para mí. Así que bueno, ustedes díganme si son fanáticos de este tipo de animes o no. Y, y veremos que, que, cuál es el resultado de esta serie en, en el particular. Dagashi Kashi, segunda temporada. Este es el anime más aburrido que pude encontrar hace varios años eh, eh, en, en anime. En cuanto a anime hablando. Y yo lo dejé. Lo dejé en unos tres episodios o dos episodios. Porque no tienen historia en lo más absoluto. Y, no sé, simplemente no me pudo atrapar en ningún sentido. Todo esto es una, digamos, una promoción a dulces japoneses, lo cual está muy bien, te dan a conocer un poco más de la cultura, te dan un poco más de, de cómo es realmente la vida ahí, no a través de, de lo súper exagerado que vemos en el anime, sino que realmente, de hecho, son dulces que existen en, en Japón. Y por lo general son dulces muy baratos. Eh, es como ir a comprar una paleta o un chicle en la tienda. Y ese es básicamente todo el concepto del, del anime. Sea que muchos que le gustó, sea muchos que no. En mi caso simplemente no me pudo mantener. Se me hizo algo súper aburrido después del segundo episodio. Y de como 30 dulces diferentes simplemente no pude seguir adelante. Para mí este es un no. Me sorprendió mucho ver la adaptación de este manga a anime. Lo llamaré solamente Kakaraki, ya que no puedo pronunciar todo el nombre completo, pero Kakaraki es uno de mis mangas que reciente, recientemente encontré, no lo he terminado, es completamente uh, un anime de, de romance, y es básicamente la historia entre este, esta pareja de... vamos a decir niños... Uh, en los cuales siempre se están molestando el uno al otro. Es obvio que los dos se gustan y es obvio que los dos van a terminar como pareja. Pero especialmente ella. Ella es el problema para mí ya que siempre está tratando de molestar con ese, en ese sentido al chico. El chico el cual es súper tímido y ella es súper uh, extrovertida en ese sentido. Así que siempre está molestándolo con ello. Y a veces trae problemas, a veces no. A veces la historia avanza, a veces la historia va hacia atrás debido a, hacia, a eso. Y eh, me interesó muchísimo, en especial el estilo de animación, ya que no es un estilo que sea, uh, digamos, de esta generación. Ese es un estilo de animación de, digamos, de los 90, quizás 80 en el manga, en el anime. Eh, bastante redondo, ojos muy, muy grandes, aún más que los, los normales en el anime. Y. No muy detallado, pero sin embargo con mucha vida en ellos. Así que posiblemente le esté dando una, una, una oportunidad siempre y cuando termine el manga primero. No quisiera que ver eh, el anime sin haber terminado el manga para tener una mejor opinión de ello. No hay una cantidad de episodios confirmados ni qué tanto van a estar durando. Así que puede ser... Adaptaciones de 4 minutos como por ejemplo lo han hecho con algunas series anteriormente, las cuales termino odiando porque realmente nunca te dan un, realmente un contenido de ellos. La historia no avanza mucho y terminan tragándose un montón de, de historia en el medio, así que no, oh, si es de son historias de 4 minutos no lo voy a estar viendo, prefiero quedarme con el manga. Si son episodios completos de 22 minutos como normalmente lo es, voy a estar viéndolo. Perdóneme por mi horrible japonés, pero voy a tratar de pronunciar esto Koiwa Ameagari no Yuni. Creo así se pronuncia Y por lo que pude leer en la sinopsis, no conozco nada de este de este manga Pero es una adaptación de un manga No hay cantidad de episodios hasta ahora confirmadas Es romance y tenin, es decir, es una historia bastante madura eh, posiblemente no para todo público, posiblemente si estás interesado en, acción, en historias con mucha acción o quizás, no sé, con mucha ciencia ficción, lo que normalmente se puede ver en un, en un anime, posiblemente esto no sea lo tuyo. Si estás basado, si te gustan más historias, digamos, reales o historias con un ámbito más maduro en, en el desarrollo de la historia y personajes, posiblemente esto para ti sea lo indicado. La sinopsis nos cuenta que Akira es una joven que actualmente terminó la escuela y está trabajando como medio tiempo en un restaurante familiar, pero junto con su, su crush o, o la persona que le gusta, el cual es el manager, un hombre divorciado de 45 años, entonces esta es una historia bastante... no recuerdo haber visto una historia así en, el, en anime la verdad. Por lo menos no sin que lo hagan desde un estilo cómico, pero nunca lo he visto una historia de digamos una historia madura, una historia para un, un público maduro con este con este tipo de de setup, eh, con este tipo sí con ese tipo de, de setup eh, en él me suena complicado de manejar, en especialmente por lo conservadores que son en Japón. Y la historia suena muy interesante la verdad Y el estilo de animación solamente por el póster también se ve muy bien Wit Studio no conozco absolutamente nada de ellos ah, Desde el año pasado y antepasado un montón de estudios de anime han surgido Lo cual me encantó la idea debido a que eso nos da mucha más competencia entre los estudios y muchos más nuevos animes Así que... Le voy a dar una oportunidad simplemente porque me suena muy interesante y quiero conocer el estudio. La portada se ve muy bien, se ve con mucho estilo, así que por lo pronto es un sí para mí. Tenemos una segunda adaptación de Fate este año, en esta temporada. Hasta ahora tienen confirmado un solo episodio, lo que me suena que... De hecho es Fate Grand Order, Grand Order que tuvimos una adaptación de esto, si no me recuerdo, a principios del año o quizás en el año antepasado. Si no, si no mal recuerdo Pero también fue de, gra de Grand Order Que también fue un solo episodio De alrededor de 40-45 minutos Si no mal recuerdo muy buena, muy buena serie Y este también está adaptado Desde el juego A Fake Grand Order Suena a que solamente Será una ova igualmente De 40-45 minutos Para darle continuidad a la que se estrenó Hace, hace casi un año la estaré viendo definitivamente por ser fan de Fate eh, en todas sus series. Y posiblemente porque Best Girl uh, Mushu va a estar en esta. Así que definitivamente voy a estar viéndola. Las siguientes dos son un no para mí. Uh, voy a hacerle una mención una de ambas. Uh, de este lado, Tohino Miko es una serie súper genérica que hemos visto un millón de veces... Donde chicas se encuentran con chicos malos utilizando espadas. No mucha acción, no mucha fantasía. Solamente se basan más en el trato de desarrollo de los personajes. Pero los personajes son súper planos y no, realmente no tienen profundidad. Así que no, este es un no para mí. Por el otro lado, de este lado, tenemos a Ryu, a Ryu no Oshigoto. Es una serie de, de juegos y comedia... Juegos basados simplemente en lo que se pondría siendo como el ajedrez japonés, que no recuerdo el nombre. Pero no me llamó nada la atención. Especialmente porque este, si te basa mucho en el juego, no es de mis juegos favoritos. Así que no me llama mucho la atención. Quizás vea solamente el primer episodio para ver el, el contenido de... Pero realmente no siento que me llame tanto la atención para verlo. No conozco ninguno de los estudios, así que no tengo ninguna referencia para tomar... Así que no. Esto es un no para mí. Si tienes más de 18 años. O quizás un poco menos. Definitivamente viste Sakura Card Captor. Y posiblemente creciste con ella. Como yo lo hice. Cuando estaba en secundaria. Era cuando veía por primera vez Sakura Card Captor. Y durante un tiempo fue mi crush. Sí tengo que aceptarlo. Cuando tenía 12 años. Quizá 11. Estaba enamorado de Sakura. Y... Ahora tenemos una segunda temporada, años y años después de ello, hecho por Madhouse. Madhouse es mi estudio favorito de animación porque es definitivamente el mejor en lo que hace. De nuevo tenemos una nueva historia con Sakura Capture. Vi el tráiler, eh, es básicamente el mismo concepto, algo pasa con las cartas, Sakura tiene que volver a capturarlas. No hay una cantidad de episodios confirmados, así que no creo que se extiendan por mucho. Quizás, no sé, 10 episodios, 12 episodios, a diferencia de la primera temporada que eran casi 50. Y es básicamente la misma historia. Si conoces Sakura Card Capture, posiblemente lo veas simplemente por la nostalgia, independientemente... Si eres hombre-mujer, eh, a pesar de que es una serie shoyo que está dirigida a las mujeres. Pero esto es como Sailor Moon. A pesar de que está dedicado a un, a un público femenino, es súper fácil de disfrutar por todos. Y yo crecí con series como, como Sakura Car Captor, como Sailor Moon, Dragon Ball. Todas esas series que para mí eran algo nuevo. Y definitivamente voy a estar viendo Sakura Car Captor Solamente por la nostalgia de regresar a ese tiempo en el que... ...en el que regresaba de la escuela y lo primero que hacía era encender la televisión para ver Sakura... ...Sakura y, y todas sus aventuras con, con las cartas Clow. Definitivamente una de mis series favoritas de toda la vida. Como en cada temporada tenemos una nueva temporada de Jintama. Posiblemente la última porque según lo que sé uh, Jintama el manga está a punto de llegar al final. Así que si termina el manga... No sé si tengan suficiente material para seguir adelante con una nueva temporada, por lo menos para también darle un fin. Entonces quizás sea la última temporada de Gintama. Si eres fanático de la comedia y la sátira que tiene Jintama en, en su contenido, eh, definitivamente seguirás viendo esto. En mi caso, yo no soy tan fanático de su humor y solamente he visto unas cuantas temporadas, no las he visto todas. Pero es muy disfrutable. Solamente que después de mucho de ese tipo de humor yo me canso. Entonces completamente entiendo y respeto a las personas que sí disfrutan de ello. Y si lo haces posiblemente esto sea un sí para ti. Posiblemente a mí, para mí sea una regla de tres episodios. Quizás un sí, quizás un no. Algo que no esperaba realmente en esa temporada es esto. Uh, Ituri Johnny Collection. Es de hecho, Ituri Johnny eh, es de hecho uno de los autores de manga... De horror más reconocidos actualmente. Puesto que se considera como uno de los grandes creadores de manga de horror eh, en Japón. Y actualmente también um, tiene varias historias actualmente que han sido muy reconocidas al respecto. Y por collection me imagino que van a ser pequeños episodios de su trabajo. Eh, que no, realmente no han visto mucho la luz. Así que por la portada puedo decir que hay uno dos tres cuatro cinco seis 6 de estos... De estas pequeñas adaptaciones. Posiblemente una o dos por episodio. Así que... Le estaré echando un ojo. Simplemente por el concepto. Y el respeto que tengo por este autor. Estudio Dean. No conozco el estudio. Pero si te gusta mucho el manga o el anime de horror. Te recomiendo mucho. Le eches un ojo a todo el trabajo de... De Junin. Es definitivamente de los mejores autores de horror en manga. Y posiblemente uno de los primeros también. Entonces... Si te gusta este, te, este género, te recomiendo mil y un veces que le eches un, un trabajo, un ojo al trabajo que, hecho, que tiene en su manga. Pero también ahora en las primeras adaptaciones que veo eh, en anime, definitivamente voy a estar echando un ojo. Puesto que es también uno de mis favoritos en, en cuanto al terror y el horror psicológico que, maneja, que sabe manejar muy bien. Así que sí, este es un sí para mí. A pesar que la lista sigue, yo voy a detenerme hasta ahí, puesto que esos son... Prácticamente todos los animes que llamaron mi atención esta temporada. Los demás suelen ser muy genéricos, suele ver mucho de ese, no sé... Uh, ignoré todos los que son cute girls doing cute things, chicas lindas haciendo ch eh, cosas lindas. Prácticamente los ignoré, no es no disfruto nada de ese tipo de anime, puesto que no presenta nada nuevo y no presenta ningún tipo de... ...de historia en sí. Puedes ver el último y el primer episodio... ...sin saber nada de la historia... ...y es exactamente lo mismo. Los, episodios, los, los personajes no crecen... ...la historia no se desarrolla. Es simplemente ellas viviendo y existiendo. Entonces, ignoré todo eso... ...y me quedé solamente con los que les presenté hasta ahora. Así que díganme, chicos, en los comentarios... ...cuál de estos les pareció más interesante. ¿Cuál de estos les ustedes van a estar dando una oportunidad...? Ah, hasta ahora ya tienen mi lista completa Posiblemente suba, suba un video Con mi top 10 o top 5 De todos los animes favoritos del 2017 Así que si no te viste Los animes que querías en el 2017 Consideres ver ese video para saber En cuál cuál te faltó O cuál te hubiera gustado ver Ya con una opinión mía Así que eso es todo por ahora chicos Muchísimas gracias por ver Yo soy Luis el Lobo Freak Y nos vemos con más contenido anime y gaming Aquí en el canal Gracias, bye bye